Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, donde vamos a conversar sobre cómo es importante meditar al amanecer y durante el día. Precisamente eh, quiero plantearles la necesidad de este tiempo de que hagamos de la meditación un buen hábito. ¿Y por qué? Vean ustedes hoy, a esta hora, ¿cómo te sientes? De 0 a 10, ¿cuál es tu nivel de estrés en este momento? 0 sería nada de estrés. Cero estrés, como llaman. Y 10 sería demasiado estresado, estresado. Entonces, ¿cuál es mi nivel de estrés en este momento? Obsérvense. Vean cómo está su estado mental, su estado emocional, vean su cuerpo, si hay algún dolor. Y nos vamos a dar cuenta con esto de que efectivamente nosotros vivimos bajo una presión o un estado de estrés que posiblemente es más que 5, ¿verdad? Y cuando el estrés va subiendo y se va haciendo más de cinco, más de 6, tiene un impacto tanto en mi buen carácter, ¿verdad? Yo no he conocido a nadie con mucho estrés y que mantenga su dulzura de carácter, ¿verdad? Porque usualmente cuando uno se estresa, uno además se pone más irritable, más intolerante, más impaciente, ¿verdad? ¿Y qué nos va pasando cuando tenemos estrés? ¿Cuáles son los signos? ¿Nos cuesta dormir? ¿O dormimos demasiado? Eh, ¿Puede ser que además me pongo más sensible? ¿Entonces todo me afecta? Puede ser que me cueste concentrarme, que todo se me olvida, que me da presión alta, que me dan todas las itis, gastritis, colitis, que me dan jaquecas, que me dan alergias, que me aíslo, no quiero hablar con la gente, no quiero que me digan nada, no quiero escuchar. Todo eso en realidad no es que yo sea una mala persona. Es que soy una persona que tiene mucho estrés. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo hago? O sea, esa es mi vida. Pero vean, nos vamos a esperar hasta llegar al cementerio para descansar en paz. Para mí, ¿qué es vivir? Yo vivo esperando llegar a ese momento para estar en paz. No puede ser así, ¿verdad? Pareciera que nosotros, el vivir, tendríamos que hacerlo mejor. Y vivir bajo esos niveles de estrés y tensión, tal vez no es lo más adecuado. porque Cuando uno tiene mucho estrés, ¿qué hace uno para volver a sentirse bien? ¿Qué cosas hace uno para volver a sentirse bien? Y definitivamente todos tenemos estrategias, ¿verdad? Algunas personas juegan con sus mascotas y eso les ayuda un montón. Otras personas salen a caminar o hacen ejercicios, otros duermen, otros pueden ver películas, otros comen. Todos nosotros tenemos alguna estrategia, ¿Cierto? Algo hacemos porque sabemos que no podemos seguir así estresados porque hay días en que uno no se soporta ni sola, ¿verdad? El problema es que esas estrategias que nosotros usamos son de corta duración. Es decir, que durante el tiempo que estoy ejecutando esa acción y que, y que me relaja y que me hace sentir mejor, pues al ratito... Vuelvo a mi ritmo normal, vuelvo a la misma actitud a la vida y de repente otra vez me estreso. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo mantener un estado de serenidad interior? Porque lo que estamos hablando es que todas las cosas las podemos hacer, el trabajo, vivir, <ríe> eh, estar en familia, pero ¿cómo hacerlo con serenidad ¿Cómo reaprender a vivir con serenidad? Porque ahora todo tiene que ser rápido, todo cambia, todo en un instante. ¿Pero qué es la calidad de vida cuando todo es así? ¿Cómo puedo manejar los cambios, las diferencias de opiniones, el que hayan... Deseos tal vez no cumplidos, pero ¿cómo los puedo manejar con serenidad? Para ver así más opciones, plan B. Aquí es que viene lo que vamos a hablar hoy. Tenemos que enfocar nuestra atención primero en nuestro interior. Por un momento dejen todo el mundo externo. Todos sus proyectos, todas sus decisiones, todas las demás personas. Por un momento dejen de pensar en los demás. Solo un segundo, por favor. Y por un momento enfóquense en su propio interior, en sí mismos. ¿Qué pensamientos me están distrayendo? ¿Qué pensamientos me están desequilibrando? que no es todo lo que pienso, pero algunas cosas me afectan más, me están distorsionando mi estado interior. ¿Y qué pensamiento entonces me equilibraría en este momento? Me daría como un estado de estabilidad, de mayor seguridad interior. Podría ser, pensar en qué. Respiro profundo. Pensar en qué me devolvería un estado de equilibrio. Lo no lograron, pensaron en algo. Porque vean, hay una cosa muy importante. Nosotros somos los responsables de cuidar nuestro estado de la mente. La mente no se cuida sola. <ríe> y vean, yo sé que a veces son como yo que, yo tuve que aprender a cuidar las matas. Porque me encanta tener plantas. Pero las plantas, yo no tenía ni idea ni cuándo había que regarlas, ni cuándo. Ni, qué cantidad y a veces la regaba mucho, a veces muy poco y mis pobres plantas estaban todas eh, en mal estado. Hasta que aprendí que cada cierto tiempo tengo que regarlas, tengo que podarlas, que algunas necesitan poquita agua, otras mucho. De la misma manera yo tengo que entender mi mente, qué necesito hacer, con mi mente para que tenga concentración, paz, claridad, bienestar? ¿Cuál es el estado de salud para mi mente? ¿Qué significaría que mi mente esté en ese buen estado? Entonces, a ninguno de nosotros posiblemente nos enseñaron que se requiere algo que es muy importante y muy fácil, pero también difícil. ¿Saben qué es? Silencio. Necesito espacios de silencio donde yo toda esa basura que acumulo, ideas, opiniones, conflictos, de todo lo que tengo en mi mente, en un momento haga pausa. Ya no lo escuche. Porque cuando hay silencio, el silencio despierta la creatividad. Vean ustedes, imagínense ustedes en un lugar de una naturaleza muy agradable. En la naturaleza hay un silencio porque los animales usualmente no hablan paja, ¿verdad? Nosotros cuando estamos juntos hablamos muchas cosas y a veces cansa, ¿verdad? Pero los animales lo que hacen son ciertos ruidos, los pajaritos. Entonces, ese silencio con que me conecta, me recarga, me da una sensación de estar conectado con el alma, con el espíritu. El silencio conecta con lo divino con lo trascendente, con lo más profundo del ser. Entonces, esto es iniciar a integrar una nueva práctica para mi cuidado interior. Ahora, resulta que para que yo pueda empezar a hacer esto que les acabo de comentar, hay una hora que es la mejor. Y se le llama en India el Amrit Vela. Es decir, la hora tempranito en la mañana, al amanecer. Ustedes eh, han visto que cuando uno amanece, vean ustedes... ¿Cómo es su estado interior cuando ustedes se acaban de despertar? Y muchas veces uno ni se fija porque es automático, pero el inicio del día y lo que ustedes hacen en el día refleja mi calidad de vida. Entonces, cuando yo inicio el día con calidad, cuando yo preparo, intenciono mi día, mi día es distinto y no prepararlo, en este caso no es primero ver el calendario para ver qué tengo que hacer hoy, no. Se trata primero de preparar mi estado interior. En India se le llama Amritvela porque en la mañana Ambrit Vela significa hora del néctar. ¿Y por qué néctar? Porque tempranito el ambiente es muy puro. En, el, en alrededor, las personas todavía están dormidas. Hay silencio. Entonces no hay mucha interferencia de las personas ni de los vecinos. Y por otro lado... Apenas se van levantando los pajaritos. Es como cuando empieza la energía nuevamente como a despertar. Y es tan distinto cuando uno despierta junto a la naturaleza en ese estado. Y se sienta y se da un tiempito para intencionar y conectarse con cómo quiero vivir hoy. Entonces, para eso, puedo conectarme con el alma, con mi estado interior de ser un ser inmortal eterno. Entonces, quiero vivir hoy sin miedo a la muerte. Quiero vivir hoy con aprecio a estar vivo. Aprecio con, a las personas con las que comparto aprecio a cada instante que me atrae la vida hoy, con una actitud abierta, humilde, recibiendo todo como un regalo, conectándome siempre con la fuente, con el alma suprema, con mi padre espiritual, el ser de luz, que sea un día en que el ser de luz, el ser supremo, me acompañe como mi amigo, mi guía, mi profesor, que cada instante sea un instante elevado, agradable, lindo. Y que si hay alguna dificultad, yo tenga la fuerza para hacerlo correcto, tenga claridad, tenga serenidad. Entonces esto que les acabo de decir, es tan importante hacerlo temprano. Ojalá a las 4 de la mañana, yo se los puse ahí como una sugerencia, porque para mí, cuando yo inicié este camino, yo era adolescente. Y claro, a mí me decían 4 de la mañana y, y, y para mí eso era imposible. Pero yo tengo 25 años de hacer esa práctica y realmente me ha sostenido muchísimo en este tiempo que ha sido un tiempo de cambios, que ha sido un tiempo retador con cosas muy duras, pero cómo me sostiene a mí esta práctica disciplinada de que lo que yo primero hago en el día es llenar mi ser de poder interior. Así que les invito a que prueben, traten y me dicen a veces, pero ¿por qué a esa hora? No puedo ser a las seis <risa> o a las cinco. Bueno, ustedes Idealmente es apenas uno se despierta, pero las cuatro es una hora pura, es una hora limpia, así que si lo pueden hacer a esa hora tiene un impacto diferente. Y a veces lo saca uno de su estado de confort, tal vez le cambia uno su agenda diaria, pero lo hace para bien, porque en realidad tu estado mental va a hacerse cada vez más disciplinado. Ahora Así empieza el día. Y eso fue como darle un desayuno espiritual al ser. Pero ¿qué pasa durante el día? Ya después me empiezo a dedicar a los proyectos, a las personas, a la familia, a, no sé, escucho noticias, ta, ta, ta y ¿qué le va pasando al estado interior? Otra vez nuestra mente se llena de... Un montón de influencias. Entonces, en ese caso, tenemos que acompañar esta meditación con hacer algunas pausas de silencio. Eso nosotros le llamamos hacer control de tráfico. Es decir, si vos vas en un carro o en un bus, hay semáforos. Y por dicha hay semáforos que se ponen en rojo. Entonces, uno hay que tiene que hacer por más rápido que venga hay que parar, ¿verdad? Porque si no paro, ¿qué le pasa a las personas? Tienen accidentes. Por eso es que yo tengo que hacer caso a todo lo que me dice alto. Lo mismo nos pasa en nuestra vida cotidiana. Yo tengo que darme semáforos donde tengo que parar. Tengo que parar. Y me pueden decir, pero no puedo parar, tengo que terminar proyectos, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra. Pero si sí, usted está gastando tanto su energía, está tan, tan involucrado en su mundo exterior que adentro, usted no se está dando cuenta que acumula tensión. Usted puede hacer todo eso y mucho más si se cuida, si se mantiene en paz. Entonces, pare. ¿Y cuánto dura? ¿Un semáforo en rojo? Poquito, ¿verdad? Entonces la pausa la pueden hacer breve. Se puede hacer un minuto. Pueden hacerlo tres minutos. Pero voy a hacer silencio. En esa parada voy a parar mi mente. Voy a parar todo mi ser. Voy a conectarme con quién soy. Voy a conectarme con la fuente universal de amor, de paz voy a poner punto final a cualquier pensamiento inútil y si hay algo que ya pasó, ya pasó. Lo voy ahí en ese momento a procesar a observar y a soltar. ¿Qué pasa en esas pausas, en esos controles de tráfico? A mí me ha pasado cosas maravillosas. Cuando hago silencio es como que se despierta la sabiduría del alma, del ser. Y me vienen ideas que incluso estando mucho rato pensando, hablando, no se me ocurren. Pero cuando hago silencio, estoy en paz. Por un momento dejo de pensar tanta basura. Se me vienen las respuestas. Entonces, ustedes... Si hacen paraditas así durante el día, van a tener la costumbre de observar cómo han estado pensando, eh, con qué se están conectando. Eh, y de esta manera se van a ustedes ir pudiendo reforzar la capacidad del autocontrol, eh, del dirigir la mente. Y esto definitivamente mejorará mi estado interior. Entonces, voy a ir a dormir más tranquila o tranquilo. Luego me despierto. Lo primero que hago en el día es además iniciar meditando. Entonces vuelvo a preparar el día. Luego voy haciendo mis pausas durante el día. Entonces, ¿qué va pasando? Ese es un círculo, un ciclo del mejoramiento de mi estado interior y me hace ser más conscientes porque nosotros vivimos sin darnos cuenta que estamos vivos. Pero si yo hago este tipo de ejercicio, me doy cuenta que vivo y que además mi vida está en mis manos. ¿Cómo quiero vivir lo que estoy viviendo? Eso es también una escogencia mía activa. Entonces espero que se entusiasmen, que le pongan, háganlo como un, un experimento a ver cómo les va, pero definitivamente siento que van a mejorar mucho. Entonces hagamos un ejercicio, ¿les parece? Para terminar ahora, hagamos una pausa. Por un momento solo observen. Luego de escuchar todo esto, ¿qué es importante para mí? Voy a darme el permiso de estar en paz. Voy a sentir que dentro de mí hay luz. Voy a enfocarme en un punto de energía sutil, metafísica en el centro de mi frente. Una pequeñita chispa de luz. Voy a enfocar mi atención en esa chispa de energía en la frente. Voy a visualizarla como una fuente pequeña de paz. Voy a visualizar que está envuelta, cubierta por rayos de paz que vienen de la fuente del alma suprema de Dios. Recibo tanta paz, silencio. Vuelvo a un estado de tranquilidad serenidad, bienestar. Soy paz. Muchas gracias a todos ustedes que están ahí. Gracias por estar conectados en este tipo de actividades. Y Igualmente les invitamos a ir a nuestra página, que es vozdepaz.net. Ahí van a ver la agenda de todas las actividades que hay, hay cursos. Igualmente algunas personas nos preguntan cómo pueden continuar contribuyendo, porque todo esto que hacemos es de forma gratuita. Entonces todas sus contribuciones voluntarias son bienvenidas. Así que en esa página, vozdepaz.net, ustedes ahí pueden ver cómo hacer donaciones, hay un link para ello y todo, todo cualquier cosa es bienvenida. Así que tengan una muy linda semana, que se cuiden mucho y que hagan su meditación. Todo lo mejor.